van a ser presentados por el canciller de la República en las próximas horas cuando informe a la Asamblea sobre todas las violaciones que se han producido al derecho internacional a la, ley internacional la Listo. Entonces, ¿cómo, cómo el día eh, el, el, eh, que ustedes vienen ahora bien nos damos en cuenta todos? ¿Por qué? Porque la policía saca política. La ministra saca las declaraciones. Misteriosamente a la hora de eso, elimina el juicio ¿Por qué? Porque ocupas de prueba virus. ustedes escuchan las declaraciones de ella, que dicen, porque yo viajo un avión, porque soy amigo de alguien, automáticamente es conocido como un criminal. Uno, en, en mi caso, eh, cuando, cuando uno se encarga de penal, tiene clientes que van a la cárcel, al ser este Entonces uno por defender a una persona no es precisamente un criminal. Sino simplemente trata de ayudar a esta persona, como todos lo harían, en lo Entonces él, todos sabemos que fue un activista de sobrevivir. Ahora, síñase en el evento en el que damos a conocer al mundo. Ahora, vamos a ver, la cronología en este caso. Le detienen en el avión a él porque dicen que se va a escapar. Él sacó un tuit un día antes, 24 horas, estamos hablando del 11 de abril, en donde establece el día de mañana y voy a Japón por dos semanas de entrenamiento estoy muy feliz muy excitado de ir mi primera, mi primera vez en Japón este viaje fue planificado tres o cuatro meses antes ¿cómo él pudo saber que tres o cuatro meses antes? me van a dictar los de prisión o si me expulsan a por de embajar que también son temas muy miedos entonces, el 11 se genera una llamada ese mismo día a la unidad de investigación de delitos tecnológicos que existe en nuestro país para investigar todo este tipo de delitos y todo a través de la línea 800 quien además, porque es un hombre que le protege a la persona, podría haber sido una mujer, podría haber sido un hombre, cualquiera de esos solamente se le pone, da a conocer que Ola Vini de nacionalidad rusa, los amigos que soy yo, quien tiene nexos con el señor Julián No decidió, fue en español. En español le dijeron, señor Bájese, él no comprendía bien, vio a la policía que se acercó a la y le dijo: tenga la bondad. Bueno, la orden, o oh, hay que reconocer que fue la detención. Uno se le puede detener a una persona por ocho horas, sin fórmula de juicio y sin investigación en fin. Aquí está. ¿Se no detiene la policía, como ustedes vieron en Twitter. La policía dice que fue por divulgación de información. Sin embargo, la ministra dice por oh, desestabilización del Estado. Es como que le acusáramos porque roba penas y porque acaba de plantar manzanas. Cualquiera dice, o sea, a ver, si van a meter presa, al menos díganme por qué. Es lo, es lo justo, ¿no? O sea, si yo alcancé a aquí a un sistema informático, yo dañé cualquier cosa, me robé la base de datos, pero al menos sigo. Pero ese ilícito de desestabilización. De estabilización del estado tiene mucho que ver Y, para sorpresa de todos, se da la audiencia de formulación de cargos. Y se le detiene por el ataque del delito 232 del Código de General, que es ataque a la integridad de sistemas informáticos. Les pregunto a ustedes aquí presentes, ¿Qué les parecen los delitos por los que está siendo acusado? Y le formulan cargos por algo muy diferente de lo que él fue completamente. Entonces, como cambia completamente, el delito no está. Ahí recién se dicta una prisión por 90 días para fines investigativos. ¿Cómo se retiene sus cuentas? Sin dinero, sin hablar, es difícil conocer todo eso. Es irónico, en cierta manera, siempre lo he defendido, digo, al, al ataque a la integridad de sistemas informáticos, todos ya que bueno, conocemos de niños. Sabemos las herramientas que existen en el del hacking ético para los testigos, que se pueden ser muy mal ocupados, pero todos somos ocupados de una manera lícita. Al igual que él le Lo importante aquí son las llaves de seguridad marca y único selladas en cubulturas de plástico. Llaves de seguridad, llaves de seguridad que todos conocemos, a veces para encriptar nuestra información y tener seguridad tenemos un OSM de llaves. O existen las especiales, tanto como de, de equipos de transmisión que no quieren que se pirateen precisamente sus programas o sus familiares. Es normal. Let's go to the Y lean todas las pruebas que tienen en fiel contra él. ¿Tienen alguna pregunta hasta este instante? Hay ah, algún un comentario. Tenemos policías que he podido hablar con ellos de los casos que investigo justamente de los delitos que se cometen a las personas dentro de penal. Y les pregunto, ¿ustedes conocen Somerville de todos? Dice, nosotros conocemos un poco porque uno estudia para policía. Después uno sigue criminalista. ¿Qué tiene que ver con la balística, levantamiento de cuerpos y todo? Pero a mí me mandan a levantar equipos electrónicos. Digo, ¿y qué haces? veo el equipo encendido y automáticamente cojo, el des descoge por el cielo, pongo una funda plástica y le amane. Las pocas pruebas que existían en la RAM, que existían en el equipo que podía acceder, que podía ver, se tratan Digo, ¿y si por no motivo tenía un libro al lado con un Y usted levanta el libro, no, a mí me mandaron pues, a veces equipos electrónicos. Entonces, es importante todo este, este conocimiento, tener gente preparada y exigir a las entidades públicas. Que no lo Ahora, ahora viene la parte bien. Ya entramos al proceso, ¿verdad? Una vez en el proceso, al día siguiente nos comunicaron esto en los medios. de Juliana Sáenz que reside en Ecuador cerca de cinco años. Hola, pasó su primera noche aquí en el centro de detención provisional, la antigua cárcel de mujeres. Su condición actualmente es estable, pero según sus abogados, aún no entiende los motivos de su detención. La única vinculación que existe entre mi cliente Juliana Sánchez son amigos se hicieron amigos personales por precisamente temas de desarrollo informático. No tiene colaboración alguna con Wikileaks. El ciudadano de origen sueco que es desarrollador de software libre, según relatan quienes lo conocen aquí en el Ecuador, es vegetariano y han pedido a sus abogados... Que la alimentación guarde sus preferencias. Mucha gente de alrededor del mundo conoce el trabajo que él, que él ha hecho, tanto en conferencias como eh, en el código que él ha escrito. De manera que es claro que él ha dedicado bastante tiempo a su trabajo. En las próximas horas, a las dos y media, a tres de la tarde, aproximadamente, en vuelo de KLM estarán arribando al aeropuerto de Tababela, los padres del de, ciudadano Ola, mientras uh, jurídicamente se adelantarán las gestiones para apelar la prisión preventiva que fue dictada este fin de semana en su contra. Esto es lo que nos comunican los medios. Ya le dan sentencia, es vegetariano participado de la comunidad, pero lo que se haría en este caso dentro de la Constitución de la República y todo, es que todos tenemos el mismo caso. Pero... La comida de la cárcel precisamente no es la mejor del mundo, tampoco es una comida especial. Entonces, ¿qué le dan a él? Lo cual le puede afectar a sus hijos. Él está sin dinero en sus cuentas, Está retenido y está por. Ahora él sabe que es por ataque a la integridad de sistemas de informáticos que tiene, que está dentro de la clasificación de delitos contra la seguridad de los activos de sistemas de información y comunicación. Específicamente, 32, Ataque a la integridad de sistemas. La persona que destruye, daña, oye, deteriore, altere, suspende, <coughs> traba, causa de mal funcionamiento, comportamiento no de deseado o suprima datos, mensajes de correo, de sistema, de tratamiento telemático, todas sus partes, inclusive lógico, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Número uno es el delito que le tipifica: diseño, desarrollo, programa, adquiere, bien introduzca, ejecuta, venda o destruya de cualquier manera dispositivos o programas informáticos maliciosos, ¿Vis? o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de este artículo, ¿Qué alega Que los programas que él hizo son vivos. ¿Qué causa daño? El trabajo de, él. de toda una vida. El trabajo que uno ha hecho toda su vida, en unos minutos el Estado de Puerto le dijo que él es todo lo contrario de lo que él alguna vez Mi computadora, quiero mandar un vídeo, quiero ocupar un módulo VPN para navegar internet. Nadie me puede obligar a mí a que yo muestre esa información. ¿sabes? Si es que quiero ocupar eso para ver datos o para otras cosas, ya dependerá de cada uno, ¿no? Pero, pero todos sabemos lo que es eso. o oh, oh, quiero hablar con un O lo que comúnmente se hace dentro de la, la propiedad intelectual de proyectos. Como es tan fácil sacar esto de aquí, a veces el cliente mismo dice: Por favor, quiero comunicarte con mi cliente que esté aquí y que nadie va a que es un proyecto secreto hasta para patentado. Si ustedes hacen eso, el Estado ecuatoriano no puede seguir un proceso, porque sus peritos no van a entender, no van a comprender la vitalidad de la encriptación de la información. Y me encantó la pregunta que me hicieron aquí: ¿Cómo se llama? Digo, claro, porque esto es público. Esto no es privado. No, es, no estoy ocupando módulos de ningún tipo. Entonces, ahora les pregunto a ustedes: ¿todos están aquí? La, la mayoría menos. ¿Existen indicios suficientes? Luego de ver el proceso legalmente. Aquí, que me pueda dar su opinión? Entonces, tenga la buena. Sí. Aparece de lo que nos explica. Y lo que yo creo, también, pero. Vale, había que escuchar las, las, el otro lado también de la, de la historia para ver qué nos cuentan, pero yo pienso que obviamente el, el trabajo que se ha hecho no, no hay no hay una razón para que él lo yeah. eso presentamos dentro de la audiencia de apelación porque le dijeron es un señor que está que está radicado muchos años en el Ecuador ha pedido su cédula ecuatoriana para que lo mantengan aquí tiene sus negocios aquí tiene su empresa aquí tiene sus cuentas bancarias aquí permitar estar en su domicilio con el, con, ah, el controlador de electrónico y dicen no, tiene que estar recluido. Porque si él se acerca una máquina, es un técnico. Entonces, yo les expongo aquí por qué le detienen a la persona y tengo los procesos con las pruebas. Todo lo que ellos saben. Que después se generen otras pruebas, que aparezcan misteriosamente, como a veces pasa, ya es lo chistoso. Entonces. Punto claro, comunicación a la embajada. Como ustedes vieron, la denuncia que les indiqué la, la llamada fue la embajada de Rusia. Se comunicó a la embajada de Rusia. ¿Y eso? Atenta contra sus derechos. Le leemos sus derechos en español. Si a mí voy a China, por ejemplo, y me leen en chino, yo no voy a entender nada. Yo no voy a entender nada. Entonces, ¿cuáles son los derechos? Que tiene derecho a un intérprete? ¿Tiene derecho a un abogado? ¿Tiene todo? Los amoros se echaron a las 10 y de se enteraron. Entonces también, ahora, elementos de Cada vez uno se representa a los exhibidos. Son pruebas que han atacado los sistemas. actualmente estamos bajo ataques en todo el juego. Si usted tiene una base de datos, que ese demanche nos meta de datos, que fue copiar son informáticos, saben lo complicado que es explicarle a otras personas, de las áreas, por ejemplo, las, las sociales, de las que soy yo, lo que implica la informática. Imaginen explicarlo a ustedes estado 30 años, solo con pruebas y no Entonces, esa es tarea de ustedes. Aprender a hacer que todo lo complicado sea más simple, Well, yeah. Me están pidiendo que desde aquí robe la base de datos de la página del presidente. Si yo viera eso, dijera: No, no, mm -hmm. disculpa. Pero si la iglesia se tenga la bondad de estar Bueno, es que es así: dentro del final, uno no es que es ley. Porque uno puede decir a una persona: Tú eres un criminal, tú eres un ladrón, tú eres tal cosa, tú te puedes con tu prima, sé yo. Entonces, pero, bueno. La, la Constitución de la República nos da un derecho a todos que es la comunicación libre y cierta a todos, y que no existirá censura. Sin embargo, uno de los derechos de los medios de comunicación es comunicar lo que ellos consideran por supuesto derecho. Ahora oh, ellos no consideran su derecho comunicar. Entonces, ¿cómo, cómo sopesamos los derechos? El, el, el tema es Aricenando. Primeramente, hola, como hemos visto, es un profesional que aporta al ámbito tecnológico, más que nada de la cuestión del software libre, desde aquí, desde nuestro país, el Ecuador. Se dedica a investigar eh, investiga temas de seguridad, obviamente está centrado, muy centrado, y él mismo lo explica eh, desde hace muchos años, se dedicó ya diciendo la criptografía, pues eso es lo que le apasiona, la seguridad, para que, como él dice, dar, eh, proteger. A los usuarios de las grandes corporaciones y los gobiernos. Ya hemos visto el tema de Snowden, cómo a nosotros nos, eh, nos vigilan por vicios todo eso es lo que él quiere evitar, igual él con mucha otra gente que está a la paz con él también trabajando a nivel mundial. Eh, y eso es precisamente lo contrario a lo que él le acusa, le acusa de pintar de, de, de información y él en realidad trabaja protegiendo la información. Eh, la detención de la vida, obviamente siendo un presente en Ecuador. ¿Por qué? Porque ahora por, por seres libros, yo creo que todos aquí en algún momento eh, nos hemos interesado por el tema de hacking y hemos descargado Proteger algo, tenemos que también saberlo para saber cuáles son las deficiencias y poder mejorar el sistema. Entonces, obviamente, por ese tipo de cosas sienta un pésimo precedente para el Ecuador. Tener eh, ya los criptográficas, como está explicado Cristian anteriormente, o sea, libros, información, eso no nos hace delincuentes eh, de ninguna manera, de, estar con el de Victoria, no tener equipos electrónicos ni nada de eso. Oh. Bueno, una, una de las cosas muy importantes de aquí que tienen que saber. Dentro del ámbito penal, en este caso, uno necesita pruebas de estilo contundentes que demos no llegar. Por ejemplo, yo, yo le robo yo le, yo le a una persona. Si es que me dice tengo un celular marca, marca iPhone con número no de serie tanto, y a mí me detienen tres de la pasada. y ven el teléfono marca iPhone, efectivamente yo Pero si dice le acabo de robar, y efectivamente le asalto, pero a mí me detienen en la calle más abajo y no me encuentran. No hay video, no hay una cámara. Entonces hay que ver primero los indicios y hay que ver cuáles son pruebas. Esto es importante porque a veces nos pasamos de la línea, entonces hay que saber diferenciarnos antes de un proceso y para que ustedes estén más tranquilos. Porque un proceso no es bonito. Al menos de que esté imagínense, está en una cárcel encerrado, está pasando de un mundo muy acomodado, bueno, no de un mundo acomodado en el que él vivía. Pasar a ese ámbito es un cuerpo fuerte a las cintas. ¿Cuál es la función del TNE? Ayudarle de los equipos de Hay sentencias en el Ecuador que se dan, por ejemplo, a una persona que dice no. Usted fue acá el atacó la base de datos, se le dio el IP, se le esto. Usted tiene una sentencia de uno a tres años. Tres años en la cárcel, se le todo. Y cuando salga, tiene una prohibición de dos más y acerca. Estas son palabras de él que, que enviaron de la declaración. Ahora, ¿cómo podemos de verdad? Primero, de manera digital, levantemos nuestra voz de protesta a través del hashtag FriolaVivi. Eh, mantengámonos atentos al desarrollo de su caso. Todos los días en Twitter y a través del hashtag pueden ir viendo de un montón de gente que, que está posteando sobre el tema. Ya sean activistas, eh, activistas, y es también abogados, eh, conversar con nuestros amigos familiares y explicar la situación porque es importante que la sociedad vaya conociendo que esto no es un caso aislado y es un caso que no importa a la sociedad en general, es muy importante, entonces está afectado a nosotros eh, directamente. buscamos Nos nuestro apoyo en esta página que abrieron específicamente, friolavini.org, eh, seguir las cuentas de Fría mini y mini esta es una, la primera cuenta, es una cuenta que se abrieron en donde van eh, poniendo información de toda la gente que, que está apoyando el caso ya sean actores nacionales, internacionales, y la cuenta de mini como tal, obviamente no, no hay información actualmente porque no, no están con cuentas activas por el caso que obviamente tiene, pero es importante también que, que pueda seguir esta cuenta para que después todo no todo apoyo que una carta de apoyo a esta dirección eh, una carta de apoyo puede ser personal o si es que quiere mandarlo a nivel de, de una institución pues mucho mejor puede mandar una carta de apoyo y será visibilizada en redes sociales como más poderos de edad visitemos la página del Car. el CAAT es el Centro de Autonomía Digital ahorita está trabajando en la ciudad de Quito es donde trabaja actualmente Olavini y ellos se dedican a hacer eh, los algoritmos de cifrado y programas de chat seguros, lo que había comentado anteriormente. Esta es la página para que la visiten, más o menos vean los trabajos, y podemos ayudar también si es que estamos interesados, podemos ayudar a los proyectos a través de GitHub, podemos ayudar desarrollando el, el algoritmo descifrado o directo en versión 4, que es el OTR, y también el COIM que es el de, de, de, de comunicación, el chat seguro de comunicación. De, tras de acabar todo, leer todo, Me, nos, nos quedó en este caso la, una de las últimas conclusiones para hacer la pregunta, que es, la gente que trabaja en su abierto y privacidad no debe ser criminalizada. No hay nada criminal en querer privacidad. Eso llévenselo siempre. El querer privacidad, el pelear por nuestras cosas, por nuestras comunicaciones, no tiene nada de malo. Lo que sí es, es más difícil, pero no tiene nada de malo. No, no abandonen los proyectos, sigan sigan como están, porque a veces por el miedo, a veces por el temor se ve y se le puede hacer un, un daño a toda la comunidad. Muchísimas gracias, esta ha sido la presentación, realmente agradecerle a Cristian porque yo creo que se enriqueció muchísimo, muchísimo eh, con la parte legal, nos explicó muchas cosas que obviamente desde mi perspectiva quizás se van a quedar muy abiertas, en cambio ya con pleno conocimiento de causa, pues obviamente nos sacaron muchos temas, que como digo una de las falencias eh, ahora ya sé que si algún día tengo problemas en esto te voy a llamar a <risa> <hacia> ser <risa> mi abogado y pues, muchísimas gracias ahí está, mi twitter si alguien me quiere seguir y también si quiere mandar el correo a Cristian pues está su correo electrónico para que puedan comunicarse con él eh, pues eso, parte mía, no sé si no, sé sí, como yo percibe, les, les quiero agradecer a todos desde el primer año que participé en este, me siento muy feliz. Soy, soy seguidor de Linux desde hace muchos años y, y me encanta estar aquí, me siento feliz por, por, por estar con personas que apoyan y les gusta el Muchísimas gracias.